Te saludo el día de hoy y te doy la bienvenida a este espacio de Biosabiduría Ancestral Y vengo a entregarte esta guía, este bonus sobre el amor y el dinero Para tu vibración general de septiembre Te recomiendo revisar el video en donde subimos esta guía general para este mes Para que puedas complementar esta, esta sabiduría que hoy compartimos contigo A través del oráculo de Biosabiduría Ancestral suscríbete, dale like, activa la campanita para que estemos presentes en tu vida en cada momento que subamos nuevo contenido Piscis, vamos a revisar tu vibración en el amor, ¿cómo te sientes Piscis? ¿qué tan fluido, fluida es tu relación? ¿la has sentido que se ha estado estancando un poco? ¿qué hay que sanar para que fluya? Abierto de par en par, en este presente sientes que estás llegando o que has llegado ya a un punto en el que se requiere dar un paso siguiente, el siguiente paso, la entrega, brillar, empujarte hacia el siguiente nivel, motivar a, las, a la persona que te acompaña en estos momentos en la vida al siguiente nivel y esto te genera bastante satisfacción te genera emoción, te genera brillo sientes que brillas sientes como si, como en esta carta se ve como si estuvieras en la cima ya listo para dar el salto listo, lista para dar el salto y este salto eh... Te va a permitir conocerte en una versión más alta de ti mismo, de ti misma, Pisces, porque has estado trabajando mucho con tus emociones, con tu verdadera esencia, con tu ser. Sí ha habido momentos en los que te sientes solo, sola con, con, con estos sentimientos y estas emociones y es importante que las hables con tu pareja, con la persona que te acompaña en la vida, puesto que... Es importante que liberes espacio de tus emociones, sanes aquellos dolores, aquellos rencores, resentimientos, envidias, aquella ira que está aún guardada en tu ser. En el compartir de la vida también es importante, Piscis compartir estas emociones con los demás, en confianza. Si de repente sientes que eh, hay una limitante, hay como una barrera para compartir tus emociones, tus verdaderos sentimientos con la otra persona, primero revisa que no sean tus propios miedos, miedo al rechazo, miedo al verte vulnerable, revisa que no sea eso y si aún así después de revisarlo y sanarlo sientes que hay una barrera por parte de la otra persona, su, toma la responsabilidad de tu vida para que brilles y posiblemente el siguiente salto, el siguiente eh, peldaño que hay que subir sea hacerlo solo, sea hacerlo sola. Pero ten la certeza de que ese caminar, ese andar te va a elevar en una energía positiva, en una, en una energía mayor que se va a alinear con otras personas. Aquí no nos hablan de separaciones como tal, sí nos habla de ser tú mismo, de hablar de todo lo que has estado sintiendo a lo largo de la relación, aquello que te has guardado, sé claro, sé transparente. Esto que viene un momento en el que va a haber una metamorfosis y justamente tiene que ver con este cambio que tú estás queriendo ya tener, dar este salto al siguiente nivel. Quítale las expectativas cuando estés hablando con la otra persona sobre lo que te gustaría dar, avanzar. No esperes que la otra persona te dé un sí o un no por respuesta, simplemente externalo porque viene un cambio bastante positivo en tu vida, un equilibrio Pisces, en la parte amorosa En la parte eh, afectiva De tu lado Solo no te resistas A ser tú Ok, no te resistas No le hagas más caso a ese miedo A esas ideas Del rechazo No, no, no, quítalas No las analices, nada más quítalas Y habla de lo que realmente sientes Ahí sabrás si realmente están listos para seguir el camino juntos o si hay que separarse. Y una separación es una bendición. Puesto que es la puerta para que tú entres, tú y la otra persona entren a un nivel de conciencia mayor. Qué bonito, ¿no? No te resistas a sanar este dolor, estos dolores, estos resentimientos, a hablar de ellos. Sánalos. Porque estas heridas... Del pasado, estas resentimientos de repente pueden bloquear tu avance, tu evolución, y entonces sí sentirte en una soledad completa. Y me refiero a sentirte porque solamente es una ilusión, puesto que nunca estás solo, sola. Hay un poder más arriba de ti que siempre te acompaña y que también puedes pedirle ayuda a él a los ángeles, a los arcángeles, a las hadas, a aquellos seres de luz en los que tú creas, para que puedas sanar desde la raíz todos estos resentimientos que has albergado a lo largo de tu vida, Pisces. No te resistas a la sanación. Finalmente, con esta... Apertura, a sanarte, también te piden que no te limites a escucharte a ti mismo, a escuchar a la otra parte Una comunicación, una verdadera comunicación se basa en que tú escuches primero Antes de hablar de todo lo que tú quieres, quieres, quieres, escucha a la otra parte Escúchate tú mismo Ábrete a la sanación de tu alma, la sanación de estas emociones que están ahí guardadas y que ya están solamente como basura, tapando tu verdadero brillo, tu verdadero cambio. ¿Estás listo, Piscis, para el siguiente paso, para avanzar al siguiente nivel? Quítale las expectativas a la otra persona, solo escúchala, escúchalo posiblemente te toque dar el brinco a ti solo, a ti sola y te invitan a tener la certeza de que este cambio, de que este salto es para que te alinees a personas cuya energía es más elevada te invitan a elevar tu energía y a sanar aquellas heridas que aún albergas en tu corazón y que ya no son Útiles. El dinero, Pisces, vamos a ver cómo estás vibrando en la parte económica, en la parte material Muy bien, Pisces, en la parte material ojo con la avaricia Sé que a veces eh, de manera colectiva por ahí has escuchado que no hay suficiente que hay una recesión que muchas y miles cosas que asustan a la humanidad sin embargo hoy te dicen Ten cuidado con la avaricia porque lo que único que estás haciendo Es cuidar los centavos y descuidar los pesos ¿Y a qué se refiere esta frase? ¿Crees que guardar el tesoro es de, Está de cabeza, la protección del tesoro, de cabeza Hay una persona cuya imagen está bajo una tempestad cubriéndose solamente un poco para resguardar su tesoro. Y aquí abajo, sin que ella se dé cuenta, hay un diamante brillante. ¿Y qué te dicen con esto? Ten cuidado con la avaricia. Es importante que liberes este miedo y esta falsa creencia de la carencia del, de, de la pobreza puesto que todas estas ideas solamente están en tu mente todo lo que tú escuchas de afuera es un reflejo de lo que estás vibrando en tu mente, en tu interior posiblemente te has sentido estancado Pisces en la parte económica y hoy te dice, sana sana tu relación con el dinero el dinero no es el fin es el medio para que tú te muevas Has estado aprendiendo, has estado recibiendo nuevas ideas, nuevos conocimientos, eh, te has abierto de cierto modo a empezar a investigar qué se puede hacer para poder tener diferentes eh, medios de generación de ingresos. Eso está muy bien, Pisis. Sin embargo, le has hecho un poquito más de caso a ese miedo en carencia de, de que no hay suficiente y hoy te dicen, hay suficiente para todos. El universo, ese ser superior en el que tú creas, es creador de todo. Y sobre esta creación total, está garantizada la abundancia. Lo único que tienes que hacer es tu 1% que es tu 100% en cuanto a mantenerte en acción, continuar con esta educación, continuar con estos nuevos conocimientos, seguir siendo autodidacta investigar qué puedes hacer, ponerlo en práctica nunca te va a faltar nada Piscis. ni se te va a acabar y la herramienta que te dan el día de hoy para que puedas conectar con tu alma y con la abundancia te dicen el modificador del mapa mágico de cabeza y esto significa que todas aquellas ideas que estás teniendo son reales ideas de negocio, ideas de emprendimiento son reales Solo que las estás bloqueando por este miedo a, la, a no tener, por este miedo a la carencia. Te invitan a no albergar ese tipo de pensamientos y sí darle rienda suelta a tu intuición, puesto que a través de ella hay diferentes oportunidades y opciones de negocio que puedas materializar de una manera rápida y constante. Mantente en... en en movimiento, sobre todo porque te resistes justamente a soltar todo aquello que ya está viejo Con esta carta del coleccionista de huesos Que está representado por una persona mayor que tiene muchas cosas a su alrededor Tiene huesos como tal, viejos, tiene fósiles Y se refiere a que no has estado queriendo soltar justamente todo aquello que ya no te sirve Posiblemente te quieres retener en un empleo en donde ya no hay crecimiento En donde ya no te sientes cómodo Sin embargo este miedo a la insuficiencia y, el, y este miedo a lo nuevo Te retiene Y ya no estás siendo feliz Y al retenerte en un lugar Que ya no estás siendo feliz Es como si te estuvieras metiendo tú solito a una jaula Estás bloqueando este conocimiento Y estas nuevas oportunidades Que te está presentando la vida Entonces es momento de soltar pis Y soltar todo lo viejo para que puedas ver este diamante que está justamente enfrente de ti y que no puedes ver por querer mantenerte o mantener atrapado la, la abundancia, el flujo de dinero. Y finalmente te piden dejarte guiar por todas aquellas corazonadas, todos aquellos mensajes que estás recibiendo para poderlos monetizar de diferentes formas. No te resistas a esa guía, no te resistas a soltar para que entonces puedas expandirte. Posees un conocimiento y una sabiduría nata, Pisces, y si tú te pones y le pones esta energía positiva, esta energía desde el amor, desde la abundancia, todo esto que te está llegando, ten la certeza de que la abundancia por sí sola se va a estar dando en tu vida. Gracias Pisces, recuerda suscribirte al canal, nos vemos en tu siguiente guía para tu alma para tu crecimiento y tu evolución. Gracias.